Muy bien, ya estamos en vivo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí presente Estoy súper emocionado porque los tengo una vez más aquí enseñándoles unos trucos y consejos para ser una persona mucho más proactiva dentro de, dentro de Photoshop Así que si lo estás viendo ahí, es lo que vamos a hacer en este momento Mientras se integran las demás personas quiero darles las gracias por, por un día más por tenerme aquí eh, intimidándote, golpeándote la puerta Y enseñándote este truco en Adobe Photoshop Como ya sabes cuál es el lema que estamos trabajando Es eh, pocos pasos, grandes resultados Así que vamos a iniciar, no perdamos tiempo Vamos ahí Ya tenemos adelantado el trabajo Tenemos ya eh, lo que queremos comunicar Me voy a remitir de manera directa al panel de capas Desde donde vamos a trabajar de manera directa Así que voy a ocultar la capa que está ahí La voy a ocultar y sobre la palabra voy a dar clic derecho y vamos a convertir en trazado de trabajo ahora en este momento voy a crear una nueva capa sobre la nueva capa voy a asegurarme que en el panel de muestras le voy a colocar un color rojo y voy a trabajar con un pincel dentro de los pinceles que vienen en la versión 2018 pues hay algunos muy buenos Vamos a recordar algo, no tenemos lo que son la configuración de pinceles y los pinceles como tal. En la parte inferior hay una opción que me gusta muchísimo, y un pincel que me gusta bastante que se llama Efectos Especiales o Pinceles Efectos Especiales. Vamos a elegir el primero que está ahí. En el panel de trazados, me voy a dar cuenta que la opción eh, trazado de trabajo esté activa. En más opciones, vamos a dar un clic y vamos a colocar esta opción que dice contornear trazado elegiremos pincel aunque tenemos un montón de opciones por elegir pero nos quedaremos con pincel y la opción simular presión activa. damos clic en ok esperamos un rato y nos va a generar este trazado bastante inmenso está bastante grande la verdad lo que voy a hacer es dar clic en control z para regresar un paso y acá arriba donde tengo el tamaño del pincel lo voy a colocar y lo voy a dejar no en 284 sino en 150 y clic en OK. Una vez más, más opciones, contornear trazado, pincel, simular presión y clic en OK. Ahora voy a tener un, un trazado no tan grande pero sí un poco más personalizado y a mi gusto. Ahora voy a crear una nueva capa, ojo sin perder el trazado, vamos a crear una nueva capa. Y en el color frontal, voy a dar un clic para irme a la librería de colores. Y elegiremos un color que realmente vaya con el rojo, que contraste muy bien. Así que me voy a quedar con el eh, el C, o tranquilamente con el 021 del naranja. Damos un clic en OK. Ahora voy a cambiar de pincel. Donde dice pinceles este, de configuración, me voy a quedar con uno que lo estaba probando y que me quedó realmente muy bien. Ahora, yo te recomiendo a los que están aquí, elige cualquiera que te genere una textura, pero que, que, que genere una, una textura bien bonita. Voy a quedar con el, el pincel que tengo aquí presente, sino que le voy a agrandar un poco más el diámetro, le voy a poner unos 60 más o menos, 60 píxeles está más que bien. Me voy otra vez a trazados y otra vez elegiré la opción contornear trazado vamos a dar clic en ok y vamos a ver qué tal nos ha quedado esto está bastante inmenso voy a dar clic en cancelar voy a regresar otra vez a las opciones de los pinceles voy a elegir otro pincel aunque tranquilamente si te fijas muy bien aquí hay una opción muy bonita que me permite intercambiar entre paneles dando un clic Voy al panel de pinceles y dando un clic aquí en pinceles, tranquilamente voy al pincel que tengo por detrás. Voy a cambiar de pincel en este momento. Siempre, en este, eh, cuando vayamos a hacer un segundo trazo, te recomiendo que no sea tan grande el diámetro del pincel. Así que otra vez me voy a trazados. Voy a poner, contornear trazado y clic en OK. Vamos a esperar a ver que nos sale. Para ocultar el trazado, vamos a dar un clic aquí en el área, y mira, y es lo que tenemos ok, hasta aquí está súper bien ya casi para terminar nuestro trabajo, me voy a sentar de manera directa en el panel de capas y aquí trabajaré con un estilo de capa de fondo voy a colocar una sombra paralela para que pueda distanciarse tanto la capa como del fondo que tengo ahí y ahí lo que me gusta muchísimo y que está puesto en la versión 2015 son estas opciones de trazo Aquí voy a dar un clic para elegir un trazo. Voy a dar un clic para estar dentro de las opciones de trazo. Puedo bajar un poco el tamaño del trazo, quizás son los dos pinceles, puede, estar, puede ser que esté bien. O, donde tengo tipo de relleno, puedo generar un degradado. Mira, puede, puedo tranquilamente aumentar el tamaño del pincel. La verdad no lo voy a dejar eh, tan grande, lo voy a dejar que viene por defecto puedo colocarle también un motivo aquí, también se ve espectacular y nosotros, nosotros le vamos a dejar en un color el color que vamos a elegir pues obviamente va a ser un color amarillito vamos a dar clic en ok vamos a bajarle el tamaño del trazo para que se pueda ver un poco más lo que está aquí presente ok, bueno voy a cambiar a un motivo que me ha gustado mucho más que el trazado que el color que he puesto ahí voy a elegir cualquiera de ellos simplemente me parece algo genial lo que está ocurriendo en este momento y voy a dar clic en ok esperamos un poco que se carguen los efectos ahora depende de ti muchísimo si gustas puedes bajar un poco la, el relleno para ir jugando un poco con más opciones en el panel de capas también puedes elegir opciones como modos de fusión para ir probando en este momento ya prácticamente es, son los remates finales que le puedes dar a tu trabajo ok, bueno tenemos algo aquí que nos salió un as bajo la manga o un conejo debajo del sombrero espero que te haya gustado esta información eh, no sin antes contarte que te estoy esperando en toda, todas estas redes sociales para que me sigas, activa la campanita y nos estaremos viendo Dios mediante muy pronto en una siguiente charla en vivo. Así que muchísimas gracias por acompañarme y nos estaremos viendo muy pronto.